Soy María Oliver y soy comitente del proyecto Concomitentes eh, dentro del cual hemos planteado el Diversorium como, como proyecto. Verónica Valentini se puso en contacto con la Oficina de Vida Independiente. Y, y a partir de ahí empezamos a pensar qué queríamos proponer o qué podíamos proponer como bueno como proyecto social o artístico social a la OBI y al general a gente que tenemos diversidad funcional, nos interesa especialmente romper eh, las barreras con las que nos enfrentamos en el día a día y sobre todo salir de la discriminación a la que se nos somete por distintas causas y especialmente eh, jugar con las posibilidades de, del ocio y la cultura para abrir eh, ese imaginario o esa, esas barreras visibles y no tan visibles. Y por eso planteamos un cabaret, porque es, eh, el cabaret es un, una forma muy mestiza dentro del arte, muy canalla, donde siempre se ha juntado gente de todo tipo y, y bueno, ahí empezamos a, a proponer nombres, Verónica los fue localizando, ella propuso otros y así entre, entre todos hemos llegado a, hasta aquí, hasta el Diversorio en adelante, bueno, ojalá esto vaya creciendo y mutando y abriéndose a, a todo aquel, aquella, aquelle que quiera aportar y a mí personalmente me haría mucha ilusión que se extendiera al territorio, ¿no? que no se quedara solo en Barcelona y que, bueno, fuera más allá. ¿no? Pero bueno, de momento vamos con los cuatro que tenemos aquí y veremos. El, el objetivo es juntarnos y pasarlo bien. Y, y en ese juntarnos está todo, toda la potencia porque mm, todo está dispuesto para que vivamos en espacios segregados por distintas causas, ¿no? Ya el hecho de juntarnos, para mí, tiene todo el sentido. Si además en ese juntarnos uh, se plantea ya desde los artistas que se proponen eh, que sean lo más diversos posibles, eh, entonces eh, es objetivo cumplido, ¿no? O sea, que es la diversidad dentro de la diversidad. Pero juntarnos significa juntarnos todos, todas y todos hábiles, inhábiles, yo qué sé discapacitados, trans, todo el mundo, la gente. Y que nos, nos conozcamos en una situación de, de ocio y de, y de, y de compartir eso, momentos de, de alegría.